Tenemos acá una protesta eh, frente a la escuela de nivel básico jesemanía aquí en Grego de Luperón ya que las autoridades han construido esta escuela sin equipar está aquí pero sin acondicionar el alrededor de esta escuela ¿Cómo es posible que quieran ...que esta escuela funcione con una cañada... ...en las condiciones que está la misma... ...esto es mandar a los niños a que se accidenten... ...a que estén contaminados el día entero con ese dor... ...que desprende dicha cañada... ...así que hacemos un llamado a las autoridades de educación... ...a los representantes del Poder Ejecutivo... ...a que cuando una obra se haga sea una obra que este pueblo le pueda agradecer. Así es que hoy estamos aquí los comunitarios, eh, frente a la escuela, pidiendo una vez más a estas autoridades que las cosas se hacen y se hacen bien. No estamos dispuestos ni dispuestas a que estos niños frente a una cañada contaminada con agua negra, reciban el pan de la enseñanza en dicha escuela en estas condiciones. Así es que no aceptaremos nunca esta situación de acá hasta que las autoridades no les resuelvan, no les en las calles. Porque a la hora que llueva, ¿cómo van estos niños a, a venir a la escuela o a irse? ¿Cómo? Entonces eso es un abuso de parte de estas autoridades que creen que los niños son animales. La condición del acceso a las escuelas, a la escuela, este es algo de totalmente deteriorado. Es una situación precaria donde se ve el odazar y todavía no tenemos la lluvia, un poco de lluvia que ha caído. Pero no tanto, no tanto eso, también estamos exigiendo el 50% de los trabajos eh, administrativo de esta escuela ya que pertenecen a esta comunidad y por ende ya nos han hecho saber que ya los empleos están todos repartidos como que como siempre hace el gobierno eh, manejar a su antojo todas las cosas que ellos le vengan en gana y exigimos el arreglo de todas nuestras calles ya que están todas intransitables ya nos habían, no habían ofrecido un asfaltado que no, todavía no ha llegado a Vittel Valle parece que viene una tortuga entre, o muchas, muchas necesidades que tenemos, el acondicionamiento de esa cañada que está al descubierto con una contaminación, ya que por ahí circulan materias fescales y afectan todo el entorno de todas nuestras comunidades.